Buenos días con todos. Eh, les envío un correo, indicándoles el link. Eh, ya en su momento eh, me van a hacer llegar la lista de asistencia que ya la tengo, pero quisiera ya entregarles eh, a través de Google Classroom. Vamos a hacer todos los envíos de la citación de clase los días lunes y jueves. Nosotros en el horario tenemos previsto eh, los días lunes de 10 a 12 y jueves de 10 a 12. Eh, el sílabus, el curso, todo el material está en Univirtual. Les voy a presentar eh, el material y la presentación de Univirtual. Pregunto para comenzar. ¿Todos tienen acceso a UNIVIRTUAL? Sí, profesor. Yo sí. sí. Parece que sí, profesor. Sí, profesor. ¿Han ingresado al curso todavía? Sí, profesor. Sí, también. Sí, profesor. Sí, sí. Ya, perfecto. Gracias. Bien, entonces vamos a eh, explicar un poquito cómo... Eh, es el curso, cuál es su dinámica y, y la importancia que tiene la ingeniería eh, industrial para la formación de nosotros como ingenieros industriales. Para lo cual eh, voy a compartir eh, en este momento la pantalla y eh, poder eh, indicarles varias cosas. ¿no? Primero, por ejemplo, tenemos un blog que hemos creado con información que tenemos el blog tiene esta dirección que en transcurso del, del, del día de hoy y mañana se les va a subir al blog para para poder eh, eh, darles la posibilidad de que sean autores del blog está bien ahí está el blog Revisen el enlace. Ese es el blog. El material de la sesión del día de hoy eh, es un material que eh, eh, es este de acá. ¿no? También está en la plataforma. Lo estoy poniendo en eh, en la sesión chat eh, Sabino ¿puedes ver los dos enlaces? Sí, profesor ¿Ah? ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien, bien. Eh, Entonces ya tienen señorita Giselle, buenos días ¿Tiene usted acceso Giselle a ver los dos enlaces o no? Giselle, Silva. Eh, disculpa, profesor. ¿Tiene acceso para ver los dos enlaces en el chat? Eh, no, no veo ningún enlace. Ya. A ver, eh, mientras viene la mayoría, voy a volver a poner el enlace. Este es el enlace donde está el libro y el blog. ¿no? Eh, también voy a volver a poner. Entonces estos son los materiales de referencia que vamos a usar el día de hoy, eh, el sílabus también está, vamos a compartir con ustedes el sílabus también, un ratito voy a ubicar el sílabus, a ver. Sílabus, ¿dónde estás? Parece que el sílabus no aparece. Voy a tener que volverlo a hacer. A ver. A ver un ratito, vamos a entrar. Y ya. voy a darles el sílabo una vez está. Entonces, a ver, nuestro amigo Willy Ruiz. ¿Presente, Willy, profesor? ¿Estás o no estás? Presente, ingeniero. ¿Cómo está? Buenos días, Willy. A ver, presente Buenos en pantalla días. el último enlace que acabo de poner, para ver si eres crema, a ver. Presente en pantalla, por favor. Bien, muy bien. Un poquito más grande. Amplíe el tamaño. Pon más, más. Ahí está, bien. No, está bien. Ahora desplázalo hacia abajo. Bien, eh, es un curso de primer ciclo que es dictado por tres docentes, no Daniel Morillo, quien le habla, José Villanueva y el profesor John Valle. El, en el caso de nosotros, somos 21 alumnos en la lista. Eh, somos los que vamos a llevar el curso conmigo. ¿no? ¿Cuál es el propósito de este curso? Primero, brindar al estudiante conocimiento general, no específico. ¿Por qué? Porque es un curso de introducción. Vamos a ver todos los aspectos que abarca la ingeniería industrial. Como comprenderán, cada aspecto eh, es muy amplio. Entonces, por eso vamos a ser eh, muy preciso. Por eso se llama conocimiento general no de las técnicas de la ingeniería industrial y su aplicación en diferentes empresas. Eh, las principales unidades temáticas que vamos a ver es la introducción a la ingeniería, historia de la ingeniería industrial, cuáles fueron sus impulsores, la relación de la ingeniería industrial con otras disciplinas, el diseño de planta y sistemas de producción, es el principal centro al cual hoy en día se orienta los procesos productivos, pero esos procesos productivos han han devenido nuevos cambios, nuevas formas eh, y cada vez están constantemente en cambios ¿no? Se viene la, eh, el sistema de Industria 4.0 donde incluye la automatización y robotización de muchos de los procesos que en este caso eh, lo vamos a explicar, pero es bueno que eh, esto lo hagamos una vez que veamos como fue en sus inicios, ¿no? la ingeniería. Sigue subiendo, por favor. No, así es. Y después, los aspectos generales de métodos de trabajo, ergonomía, logística, que son básicamente las herramientas que se emplean para los diferentes eh, aspectos de la ingeniería. ¿no? Costos, presupuesto, calidad, proyectos industriales. Es importante conocer... Todos estos campos que abarca para la ingeniería industrial. Por favor, muestra las competencias, Willy. Bien. ¿Cuál es, al final del curso, qué es lo que buscamos que eh, debe, te lleves o te internalices o, o que hayas eh, tenido capacidad para identificar competencias profesionales de un ingeniero? Eh, los que llevaron el taller conmigo, de la semana pasada, se habló mucho de este, de este tema, ¿no? Ahora creo que para los que no fueron va a ser una cosa nueva, ¿no? Dos, conoce y comprende los ámbitos de desarrollo profesional del ingeniero. Es importante que el, el ingeniero tiene un campo de apoyo de aplicación. En nuestra carrera de ingeniería industrial vamos a ver que eh, su campo es bien amplio. Les digo, hay ingenieros en casi todos los sectores. Yo tengo oportunidad a través de la feria de proyectos, invito a los egresados eh, para que evalúen los proyectos que se presentan en la feria. Y me encuentro pues, con una infinidad de ingenieros en el sector industrial, propiamente, manufacturero, sector de energía eléctrica, mineros. Eh, no que sean mineros, estoy hablando de ingeniero industrial. En el sector minero, en el sector pesquero, en, en servicios, agencias de turismo, empresas de distribución. Eh, aspectos relacionados a, a marketing, finanzas, bancos, no hay un ámbito. Les digo como ejemplo, hasta en la iglesia, ¿no? El anterior cardenal al que está actualmente, ese era ingeniero industrial, eh, Cipriani. ¿no? Entonces, eh, tenemos un abanico de... de posibilidades y eh, empleo por la naturaleza de nuestro desarrollo profesional. Mucho va a depender eh, para desarrollarnos de que conozcamos todos estos campos. Otro aspecto de competencia que debemos buscar, entender al final del curso es los aspectos generales de un curso de gestión empresarial. La gestión es muy importante lo podría definir es lo que has hecho el día de hoy en tu hogar, ¿no? Tú, por ejemplo, te has preparado tu desayuno, eh, has hecho tu entrenamiento, eh, has ordenado todo tu, tu folder donde va a ir tus, tus actividades, tus, eh, eh, has bañado, todos esos procesos, hay procesos que están... Directamente para organizarte. Hay otros procesos que son secuenciales. ¿Cómo gestionas ellos para que en un tiempo dado, antes de las 10, los tengas todos listos? Eso es gestión. Algunos llegan tarde, otros no, no están, eh, se demoran más de la cuenta. Entonces, la gestión es cómo lo llevas a cabo. ¿Cómo llevas a cabo? todo lo que aprendes en ingeniería en las organizaciones, ¿no? Y ahí entra otro tema en la gestión, que no basta saber el conocimiento de las herramientas que se van a mencionar, sino también hay otros elementos como saber comunicar, saber redactar, ser empático, tener capacidad para hablar varios idiomas, eh, organizar, ¿no? Son aspectos que tienen que ver con cómo se trabaja hoy en día en las organizaciones. No necesariamente el que domina un tema, ese es el que está explicándolo bien. Entonces, un ingeniero debe explicar lo que domina. ¿No? El otro tema es la conciencia de su formación integral para ser un ingeniero competitivo. ¿Qué es lo que es competencia ¿Qué, a nivel de ingeniería? En, que es en, en, el, el, el, el, el participante de haber entendido y efectuado trabajo en equipo? Muy importante. Yo, por ejemplo, antes de llegar, he estado como media hora antes de clase y, y preocupado no entraba, eran las 10 y 10 y nadie entraba, entonces, trabajo en equipo. ¿Quién me puede ayudar? Pa, llamé al técnico, me ingeniero, entré a la plataforma, Ahí está la lista, ya ingresé, la lista, tengo los correos, ya les he enviado a través de Gmail la invitación. ¿no? Entonces, ese trabajo en equipo. El trabajo en el equipo es saber quién te puede ayudar, quién te soluciona el problema. Desplaza, por favor, Willy. Bien, entonces eh, rápidamente vamos a ver todas las partes. Introducción a la ingeniería, semana 2. También vamos a ver la introducción, pero ya otro tipo de preguntas. El día de hoy es, ¿qué es la ingeniería? Historia de la ingeniería, perfil del ingeniero, ¿no? los principales logros de la ingeniería. Historia, eh, pues vamos a ver la semana 2. Historia de la ingeniería, perfil del ingeniero industrial, campo laboral. Es muy importante, como dije hace un ratito, tiene amplitud de, de aplicaciones la de ingeniería. Eh, organizaciones e ingeniería industrial, ¿no? el futuro de la ingeniería. Sigue sí, desplaza, por favor. En la semana 3 vamos a ver las empresas. La razón de ser, así como el médico, la razón de ser es el paciente en su dimensión que puede ser. El corazón, medicina general, eh, la piel, el hígado, depende de la, la especialidad del médico. Pero la razón de ser del médico es atender la salud del ser el paciente. ¿no? Entonces, igual, nosotros, la razón de ser como ingenieros es atender a la organización, a la empresa. Y todas sus fases. ¿no? Entonces, las empresas, vamos a ver... ¿Qué definimos una empresa? ¿Cómo se clasifica aspectos organizativos de una empresa? ¿Cómo se constituye una empresa? Importancia de pequeñas empresas. Adelante, sigue la semana. Semana 4, Willy. Localización y distribución de plantas. Este es un elemento importante, pero relevante. ¿no? Miren, nadie puede decir que puede dormir virtualmente no tú puedes dormir sobre una cama sobre algo físico lo físico es, es, es una inversión que hace una organización una persona para poder tener en este caso dormir comer caminar ¿no? eh, los bienes físicos son importantes porque nos ahorran no eh, poder salir de la caverna y estar en una sociedad eh, moderna es porque hay bienes que facilitan eh, el, el mejor vivir, el mejor trabajar, el mejor desarrollarse eh, con las empresas. ¿no? Entonces, la localización y distribución es muy importante. Vamos a ver esos aspectos, eh, dónde ubicamos una planta, ¿no? por ejemplo, eh, si hablamos que quiero abrir un taller de confecciones eh, para hacer eh, ropa para damas ¿no? tengo las máquinas tengo eh, los modelos tengo las cortadoras tengo eh, todo para hacer ropa para damas la pregunta es lo pongo en vía el salvador lo pongo en gamarra lo pongo cerca de gamarra cerca había de El Salvador, en otro distrito, ¿dónde lo pongo? ¿No? Porque en función de dónde lo ubique, vas a tener costos hundidos o costos fijos, costos que, que por estar en esa zona implica, y también como consecuencia de ello, vas a tener no solamente costos, sino beneficios. ¿no? Solamente por local, no has hecho nada, no has vendido nada, pero por tener eso. ¿Por qué? porque hay diferentes costos que hay que tener en cuenta. Distribución de plantas, es muy importante cómo distribuir. Ustedes saben que el, el ordenado, la persona que ordena, por ejemplo, yo tengo en este momento mi escritorio libre, tengo un folder donde está, eh, tengo un cuaderno donde he apuntado la reunión que he tenido con la secretaria, el día de hoy temprano, mi folder y un lapicero, nada más tengo. Eso, ese orden, que es saber lo que tienes, eso es lo que se hace en una distribución de plantas. dónde pones esa máquina, dónde pones la otra máquina, dónde se coordine de tal manera que el desplazamiento sea de menor eh, eficiencia, eh, de menor gastos. ¿no? Eh, hay limitaciones, por ejemplo. Yo tengo un tomacorriente en esta oficina que estoy, tengo un tomacorriente a mi derecha. Entonces, todos los, he puesto una base de, de conectores cerca del tomacorriente para ahorrar cableado. ¿No? O sea, tengo que adecuarme a mi disposición. Y si yo voy a poner una planta, tengo que hacer una distribución de tal manera que sea eficiente su proceso. Todos esos aspectos vamos a ver. Adelante, Willy. Desplaza, semana 5, Willy, sistema de producción. Un sistema de producción es un sistema que se relaciona con los proveedores y con los usuarios o clientes. Entonces hay que ver, hay un input y un output, una entrada y una salida. Y hay una especie de caja negra, en esa caja negra se genera valor agregado. Y un sistema de producción es aquel que genera, entra tela, se corta, se cose, se vaporiza y sale la, la, la, la ropa hecha. ¿no? Ese sistema de producción es el que tenemos que entenderlo como un sistema de entrada y salida. Los métodos de trabajo, hay diferentes formas de trabajar. Eh, ustedes saben que, por ejemplo, para hacer ejercicio, hay diferentes técnicas para hacer ejercicio. Hay atletas de, digamos, de carrera, ¿no? No es lo mismo los ejercicios que hace un atleta de carrera para velocidad que para larga distancia. Son diferentes entrenamientos. ¿Por qué? Porque cada entrenamiento te optimiza lo que necesitas para el uso que le vas a dar. Igual, los métodos de trabajo, es, hay métodos de trabajo que para determinados procesos son más eficientes, ¿no? En ese sentido, eh, hay muy, mucha variedad de procesos, de métodos, perdón, de trabajo, formas para trabajar dentro del sistema de producción. Entonces, podemos ver que la parte de métodos de trabajo con sistemas de producción, con la distribución de plantas, hay que conjugar varias. Es como, eh, quiero tomar fotos. Entonces, para tomar fotos, tengo que tener una buena cámara, focalizar bien el objetivo y tener buena iluminación. Entonces, no basta tener la cámara para tomar una buena foto. No basta tener el objetivo, hay que tener la iluminación. Entonces, todas esas cosas que se deben dar Cómo es distribución de planta, cómo es eh, sistema de producción, cómo es método, se, se tienen que combinar adecuadamente para que el, el objetivo de buscar que lo que se produzca sea eficiente. Posteriormente, adelante, semana 9, sube por favor, Willie. Eh, costos. Hay un dicho que dice. Si tú quieres eh, que te vaya bien económicamente, tus ingresos nunca deben ser menores que tus gastos. ¿Vale? Siempre tus ingresos deben ser mayores que tus gastos. Pero hay gastos que son imprescindibles. Y hay gastos que, digamos, uno puede manejarlos, ¿no? Y esos gastos y costos hay que diferenciar. No es lo mismo un gasto que un costo. Hay costos fijos, costos variables, gastos, eh, digamos, de depreciación, gastos administrativos. Eh, hay diferencias y vamos a explicarlo en su momento. Y hay una estructura de costos que debe tener una organización. Eh, lo voy a poner en pocas palabras. Eh, dos hermanos gemelos trabajan en una misma empresa. Dos hermanos gemelos trabajan en una misma empresa. ¿Está bien? Los dos ganan lo mismo. La pregunta es, ¿tendrán el mismo costo? ¿El mismo gasto? No, porque el hermano gemelo uno, de repente le gusta más determinadas comidas, al otro le gusta otras comidas, y en función a eso los, los gastos que va a tener van a variar. Entonces, si eso se da a nivel de dos hermanos gemelos, que no necesariamente consumen lo mismo y tienen los mismos gustos, en dos organizaciones similares que venden tela o que venden confecciones, no van a tener los mismos costos y gastos. ¿Por qué? Porque de repente atienden a diferentes mercados, tienen diferentes diseños, compran diferentes telas, colores, atienden a diferentes diseños o estaciones. Entonces, hay que tener técnicas para que tus costos y gastos no se te vayan por encima del promedio. Es muy importante manejar costos. El otro elemento, la semana 10, es ergonomía. Ergo es, tiene que ver con el ser. ¿no? El ser, nosotros tenemos una forma óptima de tener las cosas. Y tengo en este momento cerca mío el mouse. ¿Está bien? El mouse. Imagínense que el mouse sea demasiado grande, supera el tamaño de mi, de mi mano. Ya sería imposible utilizarlo. O todo lo contrario, es que el mouse sea demasiado chiquito, de tal manera que mi mano tan grande no puedo ni utilizarlo. ¿no? Entonces las cosas que son para el usuario tienen que ir de la mano con la antropometría. ¿Qué es la antropometría? Es la medida de los aspectos relevantes, ¿no? El brazo, pierna, tórax, cabeza. Eh, por ejemplo, hacer un sorbete para sorber agua. Eh, el, el, el diámetro del sorbete, la longitud del sorbete, eh, el espesor de ese sorbete. Tiene que medirse para quién lo va a usar, ¿No? Si lo va a usar un bebé, un niño de menos de tres años, de repente debe ser de colores llamativos, de repente debe tener una parte que, que evite que el bebé se haga daño. ¿no? Entonces, si es para un adulto, el sorbete tiene otra, otra presentación. ¿no? Entonces, el, la ergonomía no solamente va en el tamaño, forma que lo va a usar, sino toma en cuenta el... Uso que le da. El, uno lo puede usar, pero también puede usarlo con un color adecuado. Yo, por ejemplo, no uso cos, cosas de color violeta o color rosado. Por más que sea una buena tela, no la uso. Entonces, no, la ergonomía no solamente pasa de, en el diseño para el ser humano, sino a, abarca no solamente la tela, sino el color, el mensaje. ¿no? Es bien interesante ergonomía. Eh, aparte de la ergonomía, eh, bueno, yo, aparte de ser ingeniero industrial, me he especializado en comercio exterior y en comercio exterior, eh, que soy agente de aduana, me gusta importar, exportar. Entonces, eh, como agente de aduana me han enseñado varios cursos que superan a la ergonomía. Por ejemplo, para importar un bien tengo que tener la partida arancelaria. La partida arancelaria la definen por su uso o por su origen. Entonces, por ejemplo, eh, el arroz. ¿no? La partida arancelaria del arroz es una como materia prima. Pero si yo le doy un valor agregado como el, lo muelo, no es lo mismo que el arroz que conocemos. Eso sería harina de arroz. Si hay arroz, digamos, que se presenta con otro producto, ¿no? Entonces, eh, no tengo que preguntarme si ese arroz domina sobre ese producto, entonces tendrá la partida de la del que domina. Entonces, ese, esos conceptos sí, nacen de la economía. Los aspectos del ser humano son muy amplios y variados. Y en el comercio exterior se toma en cuenta. Eh, hay otro elemento que va con la economía, la metrología, la medida de los materiales. ¿no? Eh, y el otro es, la parte de la economía es los tiempos y movimientos del ser humano ¿no? hay variedad desplaza por favor Willy la siguiente semana 11 calidad es otro elemento yo tengo a cargo la oficina de calidad de acreditación y calidad y la calidad es un elemento un estándar imagínense que cada profesor ponga su propia plataforma cada profesor en el horario que quiera, cada profesor eh, tenga un enfoque diferente eh, en el sentido pedagógico que no, que no logre el objetivo, ¿Sí? sería un pandemonio. Entonces hay que ver cierta estandarización de las buenas prácticas que esto pueda dar buenos resultados. Eso es lo que busca la calidad. Estandarizar, no por el ánimo de que todo sea cuadriculado, sino de que haya un nivel de eficiencia en el servicio que se brinda, ¿no? ya sea productivo, manufacturero o de servicio. ¿no? Eh, bien, sigue Willy, semana 12. La logística es lo que más ha crecido hoy en día, ¿no? Frente a la pandemia, nos ha quitado el, el, el cara a cara, ¿no? Entonces ahora es el B2B, que es empresa con otra empresa, ¿no? O persona y, eh, B2C, ¿no? La empresa con el cliente. Y el que hace esa relación es el medio que se usa, que es la logística. La logística hay variedad, ha crecido tanto. Les pongo un ejemplo. Eh, si yo quiero eh, comprar algo, eh, tendría que ir a la tienda y ver en el, el, el, el estante, agarrar, tocar, ver ver su etiqueta de precio, ver otros similares y me decido, y el despachador me lo da. Y yo le pago. ¿cierto? Ese es en el físico. Pero hoy en día te lo ponen en tu casa. Y ya no agarras, ves, tocas, sino ves solamente una foto. O preguntas a través de un chatbot algunas características. Ese cambio, detrás de todo esto, para que tú lo recibas, está la logística. Hay que entender cómo funciona la logística. Y nuevos movimientos que hay de cambios en la logística es interesante. Porque se ha logrado hoy en día la logística, por ejemplo, los almacenes. Ya no puedes hablar de un almacén que no tenga carrex Ya no puedes hablar de un almacén que no tenga código de barras. Ya no puedes hablar de un almacén que no tenga sistematización de los productos que tienen poca salida, estarán en una zona bien alejada los productos que tienen mucha salida en una zona cercana a la salida. Entonces hay todas unas técnicas que hay que conocer y de eso trata la logística. Eh, hay logística de proveedores, logística de productos terminados, hay logística intermedia, hay logística en reversa que tiene que ver de preguntarte cuál es el stock que yo debo pedir, para lo cual tengo que diseñar todos mis procesos y ver cuáles son mis necesidades. Y teniendo mis necesidades, retrocedo para hacer recién el pedido. La semana 13 eh, tiene que ver con el marketing. Ustedes saben que de nada sirve que yo produzca bueno, bonito, y todo lo quieran si no se vende, ¿no? Si sí, todos lo pueden querer, pero nadie lo puede saber dónde comprar, entonces casualmente el marketing este indica, aquí estoy, estas son mis características, de esto me diferencio, por esto es bueno que me compres. ¿no? El marketing es el que relieva las características saltantes del producto para el consumidor, no solamente características, sino beneficios también resalta eh, aspectos que el consumidor no se da cuenta pero que son elementos de decisión ¿no? por ejemplo, comprar eh, 1.99 ¿no? no dice que es precio 2, sino dice 1.99 ¿no? son técnicas aplicadas a la psicología, a las compras ¿no? adelante Semana 14, Willy, los proyectos industriales. Esto es muy importante porque normalmente un proyecto industrial es una integración de la planta, los procesos, sistema de producción, lo que es sistema de calidad. O sea, la integración de todo lo visto anteriormente se junta. Hay proyectos, por ejemplo, hace un momento, unas semanas, se ha declarado que el Estado... Ha firmado con el gobierno de Francia para realizar un proyecto de eh, la carretera de Lima-Huancayo. ¿No? Eh, entonces, esto es muy importante porque ese es un proyecto que implica poner pistas, puentes, eh, perforaciones, es un proyecto completo. Eh, Ahora, un proyecto industrial es parecido, pero que solamente tiene que ver con un proceso, ¿no? por ejemplo, lo que está viendo en este momento con varias empresas que están creciendo en plena pandemia, ¿no? por ejemplo, una empresa que está creciendo, la pandemia es la empresa eh, de distribución, que es eh, Curazao, ¿no? Curazao sigue creciendo en plena pandemia. Entonces, ¿cómo ha hecho? Ha puesto en total, en Lima nomás, 24 sedes para recoger sus productos. Son pequeños lockers que le llaman, ¿no? Lockers. ¿Por qué? Porque han visto que es un proyecto que lo que hace es rapidez al usuario que va ya a comprar. Entonces, como son equipos grandes o delicados y, y, y el manipuleo se, se hace más difícil, entonces tienes que en diferentes zonas de Lima, tienes que poner centros donde se le entrega el producto. ¿no? Uno viene con su vehículo, contrata un taxi, para lo pone. Lo que no ocurre con muchas cosas que hoy en día en las tiendas eh, hay dificultades para estacionarse, para recoger y sale es más eh, incómodo para el cliente. ¿no? Son proyectos interesantes eh, que hay que tener en cuenta que todo proceso tiene un ciclo de vida y ese ciclo de vida también vamos a verlo. Bien, eh, ¿cómo vamos a trabajar la parte práctica? La parte práctica vamos a hacer eh, secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Eh, vamos a ver eh, el trabajo de cada uno de ustedes. A ver, somos 21 en este momento y de los 21... ¿Cuántos estamos? A ver. Eh, estamos 21. Uy, menos 20, porque conmigo son 21. Está bien, estamos completos. Entonces, eh, eh, aquí vamos a hacer grupos de 4. Cinco grupos de 4. Uno va a ver pues eh, solo, va a estar solo. Na nadie lo quiere, debe ser aliancista. Entonces, grupos de 4. ¿Qué van a hacer? Primero, eh, el grupo para que se forme y eh, yo acepte que se forme el grupo, tiene que tener un, una empresa que puede ser bodega, carpintería de preferencia, que sea algo productivo, no, metal mecánico, eh, una tienda que elabora, bueno, ataúdes. Puede ser una funeraria, eh, puede ser una carpintería, una fábrica de muebles, eh, una imprenta, ¿no? un sistema, una clínica. Depende el acceso a fuente de información que tenga uno de los miembros o dos o todos del grupo. ¿Está bien? Eh, tienen que tener acceso. ¿Está bien? A ver, voy a preguntar a cada uno. Ustedes me dicen, a ver, yo, yo he visto, tengo un familiar, tengo un amigo, tengo un vecino, debajo de mi casa hay una, una empresa, qué sé yo, o al frente, ¿no? Vamos a ver, quiero ver su, la experiencia de cada uno de ustedes. A ver, Willy, tú que estás a, ayudándome, lo primero que se te viene a la mente cuando hablo de un taller, una MIPE, una pequeña empresa, una mediana empresa, que tú puedas tener conocimiento, ¿cuál es? Willy. ¿Es de innovación? No, en general, que tengas tu acceso. O que, o que hayas visto alguna vez. ¿Has entrado, has visto, qué sé yo, un familiar te ha contado? Habla Willy. Bueno, mi papá tiene bueno una bodeguita. ¿no? ¿De qué? O sea, de productos, eh, arroz, vende azúcar. Ya, como bodega ese es el servicio. Pero aparte de eso tienes, por ejemplo, uno de los proveedores ha sido alguna vez a su local del proveedor que hace arroz o de algún producto que. Ah, no, no, no, no, profe. Ya. A ver, vamos a ver. César Raúl Vázquez. Sí, ingeniero. ¿Les crema o no les crema? No, brofe. Uy, uh, ya, por favor, bueno. Willy, ya sabes, una cruz a César. A ver, César, estoy jugando. ¿no? Ya digo, me eh, La pregunta es, cuando yo digo una pyme, mipe o una pequeña empresa que tú conozcas. O que hayas oído, que es, tu vecino tiene, o un amigo, un familiar, o alguien cercano a ti que te ha mostrado, o ha sido, o que puedes ver, lo primero que se te viene al respecto, ¿cuál es? Un taller. ¿De qué tema? De mecánica. ¿Qué tipo de mecánica? Más eh, que eh, todo motos, motos, bicicletas, no, este, no. de dos ruedas. Así es. ¿Hacen estructura para motos, para eh, botonetas? Sí, sí, también. Ah, ya. Por ejemplo, ese es un taller importante. A ver, gracias, eh, aliancista. Brian Velasco. Brian. Abre tu micrófono, Brian. No te hagas el loco. Te estoy hablando, Brian. ¿Escucha? Sí, sí, ah, escucha. Ahora sí. Buenos días. Ahora, pero... sí. Buenos días. ¿Eres crema o eres aliancista? Eh, de ninguno, profesor. Uy, ninguno. ya. <risa> Willy, toma nota, otra cruz. Ya, a ver, vamos a ver <risa> si tu respuesta es crema. A ver. He dicho, estoy tomando una miscelánea, ¿no? A ver, en este caso es para ver los trabajos, ¿no? Eh, ¿Tú tienes acceso o has oído o has visitado o has, eh, tienes cercanía, vives encima de una empresa o simplemente eh, algún familiar, tienes un, un tipo de negocio que sea de pequeña, mediana, empresa? Eh, sí, eh, mi papá tiene una empresa de, de cartones, eh, fabrica cartones abrica cartones. O sea, Ajá. hace la, la parte ondulada del cartón, le pone la tapa arriba, tapa abajo, y hay diferentes tipos de papel, ¿no? Que usa para el cartón, ¿no? Exacto. Ya. Eh, ¿Arma el cartón o solamente hace no. la, la, la funda, la... la, la el sábana? Ajá, el material, eh, la sábana? Ya. Perfecto. ¿Cuál es el ancho que más sale? Eh. No sé, creo que le dicen 11, creo, 12, okay. no sé. Tienes que, que averiguar, pero Brian, en vez de Ajá. estar viendo a Waldir Sáenz, ya, ya puedes ver uh, lo que hace. No. Entonces, por ejemplo, ese es un tema interesante. Brian, búscate a gente buena, ¿no? Para que ah. forme tu grupo, porque hay, hay aliancistas cerca como César, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Gracias, Brian. Está bien, profesor. A ver, la señorita Darlene, buenos días. Buenos días, profesor, ¿me escucha? Sí, señorita, la escucho muy bien. A ver, le hago la misma pregunta. Estoy haciendo una miscelánea para que los alumnos vean pues, los diferentes temas que podrían hacer como trabajo práctico. ¿Está bien? ¿Usted en algún momento tiene un vecino conocido, o su familiar, o un tío vecino, o, o de repente su enamorado, qué sé yo, uh -huh. eh, o su suegro? Eh, ¿De alguna medida, de alguna empresa relacionada a micro, MIPE, de, de actividad productiva? Mis papás este, confeccionan ropa. Ahí está, por ejemplo. ¿Qué tipo de ropa? ¿Para dama, niño, adulto? En realidad fabrican de todo, hasta para empresas, tipo de chalecos, este, casacas térmicas, para, para colegios, todo tipo de ropa. Ah, ya Tiene entonces variedad de equipos, ¿no? Sí, variedad. en realidad él, él contrata personal ah, ya. Para, sí, la, sí. para todas las cosas que necesita, para bordados, estampados, costuras, ojales. Muy bien, señorita. Entonces ya se dan cuenta que es posible. Muchas gracias. A ver, el que tiene cara de, de amargo, no sé por qué has puesto tu cara de amargo, ¿pues contento, pues, José Andrés Roda. ¿Estás? Todavía, profe. ¿Por qué pones esa cara, a la mano, de amargo? Como si tú tuvieras eh, hablando una lisura ahí con tu voz. <risa> ¿Ah? A ver, estimado Crema. Eres Crema, ¿no? Supongo. Dale así está, profe. Uy uh, ya yeah. Willy por favor doble cruz acá a José ¿eh? yeah. entonces eh, a ver estimado José eh. Eh, yo lo que estoy preguntando estoy repasando a todos para que veamos todos los accesos que tenemos no por ejemplo eh, tú tienes algún amigo vecino o de repente un familiar un tío un conocido que tenga eh, o que tú referencias, que, que puedas tú conocer de alguna empresa? Bueno, mi tío tiene una empresa de maestría y análisis. ¿Qué? Esa, Por ejemplo. Esa, desarrolla productos para el diagnóstico y protección de la salud. ¿Por ejemplo qué? Eh, un, eh, para este Un ejemplo nada más. La orina eh, desarrolla este, esos, vasos, esos vasos que para, eh, para análisis de la orina. Ya. De de Hace los reactivos o hace el servicio de análisis. Si yo por ejemplo me voy a un laboratorio y el laboratorio usa sus reactivos y me hace un servicio de análisis de orina. ¿Hace eso? O, o, ah, ¿O produce los reactivos? Los produce. Ah, eso es interesante. Sí. Gracias, estimado tocayo A ver, la señorita Giselle Silva. Sí, profesor. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está su enamorado? ¿Está tranquilo? Sí. Ah, ya. <risa> Bien, eh, yo soy así, por si acaso, jóvenes, soy así, hablador, no se vayan a molestar, ese es mi estilo. No no, no busco molestarlos, todo lo contrario, trato de que nos soltemos cada uno, no nos veamos un poco, pero sin faltar respeto. ¿no? Esa es un poco mi, mi estrategia pedagógica. Bien, señorita Giselle, el objetivo es... Eh, que estoy preguntando sobre algunos temas que se podrían tener en cuenta para hacer el trabajo práctico. De alguna empresa que usted tenga alguna referencia, de algún familiar, vecino, o un conocido, o que tenga conocimiento por alguna razón que ha visitado, de alguna empresa en concreto, dice él. Eh, sí, de mi tía, ella se encarga de importar accesorios para niñas y para jóvenes. Niñas y jóvenes, ¿Qué, por ejemplo, las niñas, ¿qué cosas? Eh, ¿Qué por ejemplo, pinchas para las niñas, colets, eh, carteras, eh, hay unas carteras pequeñas, monederos y todo eso. Ya, esa es una empresa de servicios. ¿Algo de manufactura, de producción físico? Eh, ¿Que produzca? Sí. No, no conozco. Ah, ¿Eh? Gracias, señorita. Está bien. Gracias. A ver, el más serio de la clase. A ver, eh, Vances Damián. Va a su diablo, tu nombre da miedo, mano. Gracias, profesor. ¿Por qué te ha puesto Damián, mano? ¿A quién querías asultar? A la carrera <risa> que, que te vio nacer. ¿Eh? Sí, profe. ¿Por qué te ha puesto ese nombre, pues? Es mi apellido, profe. Ah, tu apellido. Uy, peor todavía. Ya anda, reclámale. Que es tu mamá, ¿no? Sí. Ah, so ya no le puedes decir nada más. A ver, estoy jugando. ¿eh? A ver, Alexander. Eh, eh, <coughs> sigo en esta eh, pregunta, ¿no? ¿Tú tienes algún familiar, amigo, conocido, vecino, tío, o has tenido por algún Razón, acceso a una empresa productiva? Bueno, mi, mi papá antes trabajaba en una empresa que se llamaba Alfa Gas. Ya. Yeah. Eh, él, él inició como trabajador y después uh, ascendió como, como responsable de la empresa. Ya. Yeah. Y me contaba. Es distribuidora de gas, ¿no? Ajá. Ya. Yeah. Sí. Y me contaba cómo, cómo veía, cómo producía, lo que tenían que hacer al balón de gas para que. El producto salga bien, así me decía. Algo así. Eh, aparte de eso, ¿tienes otro, otro tema que has visto o conocido? Eh, bueno, tengo también una tía que tiene una, un, bueno, tiene una cadena de restaurantes. Ya. Y tiene como cinco o seis, creo. ¿Qué, qué tipo de restaurante es? Eh, bueno, la comida que prepara es de comida criolla y medina. Ya. Bien, gracias, estimado Alexander. Eh, a ver, nuestro amigo que tiene pinta de boxeador, a ver, Alair Sabino. ¿Estás? Sí, profe. Ya. ¿Cuál es tu próximo? ¿Cuándo es tu próxima pelea? ¿Ah? ¿Con quién vas a pelear? ¿Peso pluma o peso pesado eres? Mediano. Mediano, está bien, mano. A ver, Sabino, la idea es, eh, estoy haciendo un repaso en todos para saber los, los temas ¿no? que podrían utilizar. ¿Tú tienes algún familiar, vecino, conocido o, o un amigo que, que esté y te pueda dar datos sobre información de alguna empresa de manufactura o de producción? La mayoría que conozco solo tienen bodegas pequeñas y... Esas cosas, pero, pero tú has entrado en alguna no? vez a una, a una empresa que metal mecánica, carpintería que hace muebles o algún tipo de eso. no, no he tenido la oportunidad todavía. Ya bien, Gianfranco Torres, ¿estás? Sí, profesor, a ver. Tu voz parece comentarista, tú, de, de deportes. A ver, demuestra que no eres deportista. Eh, ¿Tienes conocimiento de algún familiar conocido o una persona que pueda darte información relacionada a una empresa productiva? Bueno, mi papá trabaja en una empresa de plásticos. Ya, eh, plásticos hay varios tipos, ¿no? Hay plásticos que son de alta densidad, de baja densidad, hay plásticos moldeados, eh, por, sí, tipo vasos, hay plásticos que son trabajados en dos o tres fases. ¿En qué tipo de, de, de variedad de plástico? Bueno, hace plástico para, para comida, sobre todo, como pues los para... descartables de los... Pógan a la brasa o los helados, sus envases. Ya, ya, es de baja densidad, ¿no? delgadito. Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues es productivo, ¿no? Uh -huh. Gracias, Gianfranco. Franco. A ver, seguimos con la Eduardo saiz Eduardo said Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Eres crema o eres aliancista? tema toda la vida. Ah, ya, muy bien, ya ya probaste el curso, ya puedes retirarte nomás. A ver, Eduardo. Vamos a preguntarle, Eduardo, eh, lo mismo, ¿no? Eh, ¿Tú tienes algún familiar, conocido, un vecino, una persona que tengas posibilidad de tener acceso o conocimiento o información de alguna empresa productiva? Eh, sí, mi mi tío tiene una pequeña empresa que realiza tapices para autos. Ah, eso es interesante. Por ejemplo, eso es de manufactura. Porque en la en se compra los eh, marroquí, ¿no? Diferentes variedades y, y se arma en función del, del modelo de, del asiento, ¿no? Pero aparte de eso hay forros también, ¿no? Es muy interesante. Bien, gracias, estimado Crema. A ver, el señor Taco Salas, Piero, ¿estás? Sí, profe, aquí estoy. Buenos ver, días. Buenos días. ¿Eres Crema o eres aliancista? Crema, Crema. Ah, ya. Por si acaso, para los que no saben, Crema es el que viene temprano, responde las preguntas, hace sus tareas oportunamente, es una persona optimista. Eso es ser Crema. Ser aliancista, llegar tarde, no estar atento a mi clase, no hacer las tareas, andar agachado, ser pesimista, eso es ser aliancista. ¿No? Que yo lo relaciono con un club o con un otro club, eso es simplemente anecdótico, pero en esencia no se vayan a molestar los aliancistas, si digo que eres aliancista en algún momento, ¿no? pero esa es un poco la razón por la cual clasifico en aliancistas créeme. adelante Piero me quiero que me respondas es si tú tienes algún conocido familiar, amigo, vecino o alguien que te permita tener acceso o conocimiento de algún tema de manufactura o de producción uh, tengo un tío que fabrica zapatos ah, eso es importante gracias ya, está comprando, ahí están en, en el mercado, nuestro amigo Taco. Entonces, eh, el tema, como ven, es variado. ¿Está bien? Variado. Eh, algunos pueden tener acceso, otros que forman parte del grupo. El grupo va a elegir uno y va a coordinar conmigo para ver si ese tema va. Si no va, tiene que el grupo proponer otro tema. ¿Está bien? tema? ¿Cuál es el tema? Puede ser, por ejemplo, hagamos de zapatos que acaba de mencionar Piero. Entonces, en zapatos hay una parte que tiene que ver cómo distribuyen las máquinas. Distribución. Eh, el producto. El producto, ¿qué es? Si ustedes saben. Bueno, yo sé de zapatos un poco. ¿Cuál es más importante? A ver, a Piero. Piero taco. A ver. Eh, Tú que has tocado el tema de sí, zapatos, sí. ¿no? Tú has tocado el tema de zapatos. Sí, sí. ¿Cuál es más importante, la horma o el diseño en un zapato? Eh, creo que la horma. La horma. Muy bien. Puede ser un zapato, sobre todo las damas, pueden darse, ellas se dan, siempre vienen, tienen esos problemas. Se compran un zapato bonito que coincide con la ropa que se van a poner y se quejan porque les duele, les hace herida en sus dedos, de los pies. ¿no? Porque el que no te hace herida y te siente es la horma. Entonces, un buen zapato toma en cuenta la horma. Entonces, eh, eso es principal en saber de zapatos: qué es orma y qué es diseño. El diseño a veces llama la atención, pero un zapato que tiene las dos cosas, orma y diseño, es lo mejor. Un ejemplo son los mocasines, por ejemplo. Los mocasines son que se pueda doblar, que se pueda agarrar, que el pie entra con una facilidad. Ese es el mocasín bueno que tiene la horma y el diseño ¿no? si tú escoges solamente por diseño vas mal. entonces cada sector tiene sus características cada producto tiene elementos que lo diferencian ¿no? en reactivo por ejemplo nuestro amigo roda que habló de un laboratorio para hacer reactivos reactivo. el reactivo tiene un componente químico un componente de que va a reaccionar ese componente con lo que uno busca ¿no? y tiene que estar en un rango entonces si es un componente que puede ser un microorganismo ese microorganismo tiene una vida y tiene un elemento que es el donde va a estar ¿no? entonces es muy importante manejar eh, el recipiente la creación no por ejemplo, si hablamos de un microorganismo como el yogur, ¿no? Los bacilos del yogur, ¿qué es lo que hacen? Acidifican. Se comen de la leche, la parte, de la leche, la, la pones ahí, eh, los bacilos, y los lo que hacen es acidifican. O sea, se comen parte de, del componente de la leche y lo que dejan es ácido. Y ese es el yogur, ¿no? Entonces, eh, hay que conocer. Entonces, el grupo debe conocer las características principales del producto. Tiene que conocer cómo se produce, cuáles son los elementos y cómo es, lo distribuyen. El aspecto de marketing, cómo lo venden, cuáles son los costos. Todos esos elementos vamos a hacer un trabajo desde la primera semana, desde la segunda semana. Entonces, en esta semana, en grupos de cuatro, tienen que ustedes, por eso ustedes tienen una miscelánea, ¿no? Para que vean los diferentes ejemplos, pero uno por un tema por grupo. De repente ese tema lo presentan y no va, entonces tienen que tener su alternativa por lo menos elijan dos o tres temas posibles. Si uno no va, el otro tiene, el otro tiene. Entonces, esa es un poco la idea. Gracias, estimado Willy. Deja de compartir. Willy, deja de compartir. Willy, ya se durmió Willy. Oye, Willy, A ver si ya estaba rajando, William. Entonces, el tema es lo siguiente, tienen que hacer un trabajo que les permita eh, ir viendo todas las fases que vamos a ver de ingeniería industrial. Y para entender el trabajo y para hacerlo y para sacarse buena nota, tienen de preferencia que escoger un, una empresa o una empresa productiva o de manufactura, ¿no? puede ser chica mediano grande pero que tengan uno o dos o más del grupo que tengan posibilidad de tener acceso está bien acceso no significa pues que van a entrar no sino que pues, acceso a la información que puedan entrevistar al dueño o al tío el vecino no ese es un poco la razón por qué porque vamos a a través de este por ejemplo calzado podemos ver lo que acabo de decir, ¿no? Formas, cuáles son los principales eh, insumos que consume. Pegamento, qué sé yo, falsa. Hay cuero, hay tipos de cuero. Hay eh, de rebanación, se rebanan, el cuero. <coughs> Lo que es armar. Para armar hay que tener una serie de moldes. Es todas un, unas características si que han elegido zapatos. Igual si es corte de tela, hay vaporizado, hay diseño, hay que cortar, una serie de cosas. Cada proceso o cada tema que elija se va a desarrollar en detalle. Para el día jueves les voy a mostrar, les voy a compartir un ejemplo completo. ¿Está bien? Para que vean cómo es un trabajo al respecto. Entonces, eh, vamos a ver ahora eh, algunos elementos importantes del material que se les ha proporcionado en el chat. ¿no? Uno de ellos, si es se esté acá, para los que he llegado tarde, voy a volverlo a poner acá en el... A ver, eh, la señorita Giselle Silva, presente el enlace que acabo de enviar. Giselle Silva, ¿me escucha? Eh, sí, profesor, un segundo. A ver, señorita, demuestra que es crema. Está bien. ¿Puede ver mi pantalla, profesor? Me está cargando. Sí, perfecto. Entonces, este es un libro que vamos a usar de base. Les he presentado el primer capítulo, el capítulo 1. Eh, siga desplazando, veamos el índice del, del, del libro. Baje más al índice. Y aquí está el índice. Gracias. Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, una breve historia de la ingeniería, el papel del ingeniero industrial en una empresa, ¿no? la relación de la ingeniería industrial con otras disciplinas y las tendencias de la ingeniería industrial. ¿no? Entonces, eh, veamos, ¿no? Eh, ¿Qué es ingeniería? Eh, pongan la primera, la, la siguiente página, va, donde aparece el texto. Ahí está. Bueno, ¿qué es la ingeniería? Hay definición de ingeniería. Hay varias formas de definirla, pero el que le habla es un ingeniero industrial que voy a cumplir en diciembre, 70 años. Y voy a hablar en primera persona para explicarles mi experiencia y cómo defino la ingeniería, ¿no? Y lo vamos a contrastar con estas definiciones que presenta en el libro. Primero, soy ingeniero industrial que decidí desde el inicio seguir ingeniería industrial en la UNI. Influenciado por familiares. ¿no? Mi madre siempre ha tenido negocios, ha tenido su empresa. Eh, estaba metida en varias empresas. Y por parte de mi padre es ingeniero civil. También tuvo su empresa constructora y hizo edificios, cines. eso. Entonces, eh, eh, por ese lado, más eh, tenía la idea de ser ingeniero como mi papá, pero no me gustaba la ingeniería civil. ¿no? Desde chico yo he estado metido en la construcción los fines de semana pagaba a los operarios. Después eh, ocurrió que falleció mi papá y yo ya me encargaba de terminar las obras que había dejado. Entonces, yo aprendí por la práctica, pero no me gustaba. Más me inclinaba por el negocio. ¿no? Entonces, eh, me gustaba la parte empresarial, y ahí viene mi, mi gusto por la ingeniería industrial, ¿no? Entonces, eh, eh, eso, es, eso es algo personal de lo que estoy explicando, ¿no? No necesariamente a cada uno le pasa lo mismo, pero la ingeniería que me permite el, el hacer cosas, eh, eso es algo que a mí me gusta, ¿no? Desde niño he estado, lo primero que tenía era mi, mi taller de carpintería. ¿no? Donde voy, en este momento, estoy acá en esta oficina, tengo mi caja de herramientas. Eh, cuando estoy en la facultad, tengo en mi oficina mi caja de herramientas. Me voy a trabajar en mi empresa, tengo mi caja de herramientas. Para mí la caja de herramientas es como tener un lapicero. ¿Qué debo tener en mi caja de herramientas? Martillo, serrucho, todo pequeño, ¿no? Eh, tengo desarmadores, qué sé yo. O sea, de tal manera que si me falla, falla algo, lo primero que hago es revisarlo yo mismo, tratar de hacerlo. Esa es la función del ingeniero. Tratar de ser autosuficiente en la medida de lo posible, ¿No? Si tú todo lo delegas y tú no haces, entonces te conviertes en un intermediario. Hay profesiones que el intermediario hace mucha plata, pero son muy pocas. Y, y requieren mucha especialización, ¿no? Entonces, eh, así me gustó la ingeniería. Y terminando ingeniería industrial, yo no sabía qué iba a ser de mi tesis. Entonces, eh, busqué eh, para sacar mi, mi bachiller, me decían, no, para sacar tu bachiller, así como ahora, con ustedes, para sacar su bachiller tienen que hacer un artículo de investigación. En ese entonces, cuando yo terminé, me dice para tener tu bachiller tiene que tener una constancia el Ministerio de Comercio e Industria, mi, mi, mi tince se llama ese entonces, el Ministerio de te tiene que dar una constancia de haber tú practicado en ese ministerio un año. Ya, entonces fui al ministerio y me dicen, tiene que participar en un concurso. Porque hay un montón de gente de ingeniería, que se, de industria que se mete. Yo. Entonces participé en el concurso y me enviaron a Huancabelica. Y yo nunca había viajado a Huancabelica, tengo mi familia, mi madre era del Cusco y siempre he viajado yo más al Cusco y al norte, no Trujillo, Piura, era mi zona. Nunca había viajado a Huancabelica, entonces estaba en un sitio que nunca había ido, pero tenía que quedarme un año, entonces esa es la actitud del ingeniero. Sino que quiere un tema, quiero hacer mi tesis, pero ¿qué tema? ¿No? Nunca pensé ir a Huancabélica ahora en Huancabélica, ¿qué tema voy a hacer? Porque no puedo quedarme en Lima, porque tengo que ir a hacer mi Cesigre Industrias, se llamaba eso. Entonces, pasaron cuatro o cinco meses y revisando qué iba a hacer, en el ministerio me daban tareas, yo hacía, hasta que vi un tema interesante. Las empresas allá organizadas vendían su lana de alpaca a Alpaca, Perú. Y en el ministerio querían saber la oferta de producción de lanas que había en todo el departamento de Y ya comenzó a tomar formas. Pasaron cinco meses y ya era jefe del proyecto Lanas. Entonces hacía encuestas, viajaba a diferentes distritos de, de Huancabelica y las estadísticas que me pedían las hacía y ya iba perfilando el tema. Hasta que apareció el tema, industrialización de la fibra de alpaca en Huancabelica. Ese es mi tema. Meses antes no sabía qué iba a hacer pero dedicándolo en las noches, me dedicaba a escribir. Entonces, llegó a los 12 meses, ya tenía mi constancia, ya era bachiller, y a los 3, 4 meses, presento mi, mi tesis, y soy ingeniero industrial, al año, en junio. Entonces, el tema de la tesis, el tema de lo que vas a hacer, no sabes, pero el ingeniero es ese. ¿Cuál es la labor del ingeniero? Siempre estar preguntando, siempre estar viendo, siempre estar aprendiendo. ¿Por qué digo aprendiendo? Porque en Juan Cabelica me escribí un curso para ser tejedor de lana. ¿No? ¿Por qué? Porque no puedo hablar de la lana si no la conozco, no analizo. No, no hago urbienda, hago mis entonces, ese proceso que ya te da la facultad, la universidad, de ir aprendiendo, esa actitud de ir conociendo. Terminé mi tesis y yo no sabía, a los dos años un amigo me dice, te vendo unas máquinas. Y puse mi primera empresa de hilados, de algodón esta vez. O sea, ¿Cómo es la vida, no? ¿Qué me iba a meter a algodón? ¿Qué iba a saber yo que iba a hacer hilados de algodón? ¿No? Pero el tema es de que si uno está metido, las cosas vienen por añadidura. Pero si estás ahí tranquilo, como aliancista, agazapado, no haces nada, no te cuestionas, no preguntas, no, no avanzas, no, no va a llegar el cambio en ti. Te lo digo con anticipación. Entonces, ¿qué es la ingeniería? Ya te estoy diciendo algunas características, ¿no? Es una profesión con los conocimientos de matemáticas. Las matemáticas para mí yo comencé en la uni, cómo comencé en la uni como profesor, de casualidad. Yo terminé el 77. Soy la promoción del 77. Mi código de la uni como docente 77. O sea, yo terminé y ya era la ayudante alumno. ¿Y por qué era ayudante alumno? Un profesor, Reuche, Larry Reuche, hacía unas láminas muy bonitas, de, unas láminas especiales, lo ponía en un retroproyector. ¿no? Y muy bonito hacía sus cosas. ¿no? Hasta que un día el, el acetato que, que sobre el cual utilizaba se, se le acabó y no tenía y quería hacer entonces yo le digo profesor yo le ayudo dime qué gráfico quiere ya, este quiero vaya ah, lo agarré un, un plumón estos que pintan sobre plástico me agarré un un rollo de plástico de, de mini y escribí ahí lo puse un poco tieso el rollo y era lo mismo que el acetato que tenía él no Oye, qué bien, ah, entonces tú encargaste todos los gráficos. Ay, Dios, feliz. Pasó un ciclo, dos ciclos, seguía ayudante. Después él fue al extranjero y, y lo reemplazó otro profesor. Y yo como tenía todo el material, el profesor me dijo, tú vas a seguir siendo mi ayudante. Y así comencé como ayudante alumno. Ayudante alumno. Después jefe de práctica, después profesor auxiliar, profesor asociado, principal. Entonces... Pero es la iniciativa que uno le mete a las cosas. ¿No? Y yo nunca he vivido de la docencia. Yo siempre he estado en mi empresa. O trabajando para otras empresas. Y los sábados en la tarde venía a la una a editar mi clase. ¿Sí? Entonces, ahora que ya estoy un poco más viejo, ya pues quiero hacer más cosas. Ustedes han visto el taller que lo he editado. Mi quimado. ¿Por qué? Porque me dio la gana de, de dar... Y tiempo para los jóvenes y ya eso es uno está en la época de dar dar ¿no? entonces eso es la parte de ingeniería tiene que saber, ah, y comencé enseñando matemáticas mi primer curso que enseñé fíjense, era mate básica 1 mate básica 2 análisis 1 y después enseñaba investigación de operaciones 1 ¿Y ¿Por qué? Porque dominaba la matemática, me gusta la matemática. Yo no me, me aprendo nada de memoria, todo lo deduzco. Yo no me acuerdo ninguna fórmula, pero me acuerdo los criterios, pa, pa, lo deduzco y lo tengo. Entonces, ¿y, y eso por qué? Porque me gusta. Entonces, en ese sentido, jóvenes, ustedes que están comenzando la carrera de ingeniería, la carrera es muy apasionante, muy bonita pero te tiene que gustar. Yo tenía todo para ser ingeniero civil. Tenía máquinas, tenía un almacén, pero no me gustaba. Pues. Y ahora, después de un montón de más de 45 años, sigo ingeniero industrial. ¿Por qué? Porque elegí y me gusta algo que elegí. Imagínate que hubiera seguido después de dos, tres años, ya cerraba esa empresa. Entonces, la vida es eso, es elige lo que te gusta. No vengas porque tu mamá te dijo o si te dijo y tú lo develaste, fue bueno, entonces valió la pena. Pero la vida no es hacer lo que las ideas de otros, sino lo que te gusta. algo que ¿Por qué? Porque la pasión, el interés, la perseverancia va a ser lo que marque tu diferencia en tu desarrollo profesional. Eso es un consejo. Entonces, señorita, por favor, mueve un poquito más arriba. A ver, ahí, tranquila, acuérdense que yo sé que su enamorado está cerca. A ver, la ingeniería es la profesión en la que los conocimientos de matemáticas y ciencias naturales obtenidos a través del estudio, la experiencia y la práctica se aplican con juicio para desarrollar diferentes formas de utilizar de manera económica las fuerzas, los materiales en beneficio de la humanidad. Señores, yo, yo estoy contando un poco mi historia porque nos hemos puesto de acuerdo los docentes, Daniel Morillo y el profesor Valle, de que como esta es una miscelánea de, de temas, tenemos que, los profesores de editar, que dictan ese curso son personas que tienen experiencia, ¿no? Y no personas que han leído un libro y repiten el libro. Pues ese es el objetivo de este curso, es un poco hablar de tu experiencia ¿no? y compartir esa experiencia. Eh, una experiencia que quiero compartir es eh, mi primer negocio, esa de Hilaos Caracol. ¿no? ¿Cómo nace Hilaos Caracol? Mi madre tenía un local que lo había dejado de alquilar y estaba libre, entonces... Le digo, mamá, ese local lo puedo usar, Mickey Mouse. Sí, hijo, úsalo. Entonces, eh, ya tenía el local. Y como dije, me había comprado las máquinas. Y tenía los procesos. Y era ingeniero industrial. Feliz, pues, ¿no? Estaba, estaba como anillo al dedo. Comienzo y... Pero de algodón no sabía, como dije, mi tesis había sido de lana de alpaca. Entonces, eh, me entero de que tenía que comprar como mínimo 50 kilos de algodón, de hilo de algodón, porque iba a producir pabilo. Pabilo es, unes varias hebras, lo tuerces y sale pues el pabilo, ¿no? Y el pabilo se hace en, tenía mi máquina, madejas y en ovillos, ¿no? Entonces comencé a hacer ovillos, ovillos, ovillos. Tantos ovillos, para. ¿No? Compré 50 kilos, ya me quedé sin plata. Ya. Tenía que pagar el operario. Ya, ¿qué vamos a hacer? Estaba gastando. Comencé a hacer. Ya terminé los 50 kilos. ¿No? Ahora a venderlo. ¿Dónde se vende? Los ovillos, ferreterías. Entonces, voy a la ferretería, va, va, ferretería acá, Por todos lados había ferretería. Y me choco con la realidad. ¿No? ¿Qué dices? Deja tu mercadería. Entonces, eh, dejas tu mercadería y te vamos a pagar según lo que venda. Si tiene salida, te pagamos. Si no, te llevas tu mercadería. Entonces, sacaba 50 kilos y solamente cada mes vendía 20, 30 kilos. Y no, no había mucha mucha rotación. ¿no? Segundo mes, tercer mes ya, la rotación no era tal que más era lo que estaba saliendo que lo que ingresaba. Entonces, me estaba descapitalizando. Pasaron seis meses... Tenía que pagar luz, agua, teléfono, el alquiler, que mi madre me lo daba un poco más barato, pero pues tenía que pagar también, ¿no? Al operar. Estaba, estaba como un aliancista frente al tribunal de, de apelaciones, ¿no? Para pasar a segunda. ¿Qué hacemos? Pasaban seis meses, ocho meses, ya no podía. Pues. Entonces, a cerrar. Así es sencillo. Mi primera aventura tenía que cerrar. Entonces, ¿qué hago? A vender la máquina. Supongamos que la máquina me costaron como 100. Puse un aviso en el periódico, puse otro aviso y un día viene, viene por el aviso, el rey de la rafia. A ver, sanes Sabrán. está. Ah, bueno, la señorita Giselle que está ayudándonos. Giselle, sí, ¿qué es la rafia? ¿Qué es la rafia? No, no tengo idea. Uy, señorita, dígale a su enamorado que le diga, pues. <risa> Javier Taquía, ¿qué es la rafia? No, no sé. Uy, eh. a ver, Edgar Carlos. ¿Qué se ah, llama rafia? No llama, profesor. ¿Ah? ah César no, Paolo. No, profe, no, no tengo idea. Uy, a ver, ¿quién de los presentes sabe qué, a qué se llama rafia? Profesor, disculpe, ¿no es este, hilo de fibra? Así es. Es un pabilo, pero de plástico. Y el plástico, ustedes saben que es baratísimo. Vino el rey. De la rafia. Y yo pues, como también soy comerciante, eh, o si sea, a mí me hubiera costado 100, me dije pues, oye, 700. No, muy caro. Mes. 650, ya. Se llevó toda mi máquina, me dejó varias, inclusive gané más de lo que hubiera ganado con el proyecto de hilados a tal manera gané tanto que me pagué mi maestría en esa entonces eh, cuento esta historia y pues mi, mi historia bueno pues no puedo contar otra cosa que no sea mía gané más que vender hilados ¿no? ya recuperé mi lo que había invertido y tenía plata para estudiar mi posgrado. Terminé mi posgrado y el primer empleo que me dan es en una empresa muy grande de finanzas, una corporación. Entonces y ahí aprendí cosas que nunca había visto en la UNI, en la Fis, la parte de finanzas. Me gustó bastante. Quería ser agente de bolsa me metí todo. ¿por qué? porque la, el ingeniero industrial es versátil y me enviaron a Bogotá comencé a ver todo lo que es análisis financiero y me gustó tuve muchos años ahí metido en esto y después me cambié me gustó las, lo que es comercio exterior y ahora acabo de terminar mi doctorado en educación. Soy doctor en educación. Entonces, eh, la variedad de, de, del ingeniero es eso. No te encasillas, ah, ves un montón de cosas. Pero si te gusta, pues si no te gusta, no. ¿No? ¿no? Entonces, eh, es por eso que se aplica el juicio para desarrollar diversas formas y utilizar de manera económica las fuerzas y los materiales de la naturaleza en beneficio de la humanidad. Subo un poquito más, señorita. En base a esta definición, se considera que la ingeniería no es una ciencia, sino una aplicación de la ciencia, como la mayoría de las profesiones. Es más un arte que una ciencia, ya que no basta estudiar... Ingeniería en cualquiera de sus ramas para ser un buen ingeniero. Dice, no basta. ¿Por qué dice no basta? Porque el ingeniero no solamente es aquel que, que hace ingenio, que sabe matemáticas, sino que tiene otras habilidades adicionales. Y si no las tiene, las tiene que desarrollar. Empatía, saber hablar en público, saber organizarse, ser disciplinado. ¿no? En otras palabras, ser crema. ¿no? Saber idiomas viajar, conocer, y si no sabes preguntar, entonces eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ingeniero es de la viene del vocablo, ¿no? promueve el vocablo inglés ingenio, que es del latín ingenio. Eh, el, tenemos nosotros un asesor. Eh, a nivel de toda la UNI, el doctor Antonio Morán, en lo que es eh, acreditación. Y él, en una de sus conferencias que nos da, nos dice eh, por qué es importante la acreditación en las carreras de ingeniería. Y una de las definiciones que él pone de ingeniero es aquel que no habiendo nada, hace que las cosas se construyan, se creen. Y él explica, por ejemplo, un ingeniero civil, en un terreno no hay nada, y después de unos meses aparece una construcción. ¿No? Entonces, esa construcción tiene una base que es un plano, tiene otro plano que es, la, bueno, la base inicial es un plano de distribución. Tiene otro plano que es la cimentación, donde van a ir los cimientos. Tiene otro plano que es el sistema eléctrico. Otro plano que es el sistema de agua y de alcantarillado. Tiene otro plano que es estructuras. no Pero nace de la distribución. Y todos esos planos los leen los maestros, los ingenieros y construyen. Donde había un terreno vacío... En unos meses aparece una edificación. ¿no? El transformar, por ejemplo, lo que dice un joven que dijo de, que tiene un conocido que arregla, hace estructuras en motos. ¿no? agarras la moto, ¿no? que es un vehículo de dos ruedas, pero lo puedes transformar en una bicimoto o una con una estructura y los famosos mototaxis son así. Ya o sea, son tres ruedas y se transforman. Entonces, eh, en provincias abunda bastante. ¿no? Eh, y hay variedades de, de, de, de mototaxis. ¿no? Entonces, el, el ingeniero es el que usa el ingenio. El, no es eh, aquella persona que, que hace relaciones públicas. no Para eso hay uno encargado de relaciones públicas. No es el vendedor, tampoco hace ventas. Pero sí sabe de marketing, sabe de relaciones públicas, sabe comunicarse, sabe lo que son los procesos. La, la esencia del ingeniero industrial es manejar procesos, pero para buscar su gestión en la búsqueda de una eficiencia, eficacia y productividad y competitividad, generando valor a lo que es el proceso principal. Entonces, esa es un poco la labor del ingeniero. No lo cuento en primera persona porque es de mi historia, ¿no? Pero cada uno en el futuro va a tener su historia. no Por esta facultad han pasado muchos ingenieros. A ver, señorita Giselle, entre a un link de Google. Giselle, muestre. ¿Quién Deltron. D-E-L. ¿Deltron? sí. Yeah. Eh, con N yeah. Aprete ahí Ya. Yeah. esta es una empresa de cuatro ingenieros industriales es conocidísimo ha, ha donado varios laboratorios a la FIS hace años es un ingeniero eh, entre a um, otro link eh, ¿Cómo se llama esta empresa? De... Ponga así, a ver, eh, este señor se llama, eh, otro empresario, eh, que tiene la universidad, es dueño de la Universidad Científica del Sur, el instituto latino, instituto que enseña computación, eh, ¿cómo se llama este ingeniero? Eh, bueno, se me ha ido el nombre. De esto. Eh, es, es un empresario, es de la FIS. Eh, el dueño de UTP también es de la FIS. Y si hablamos de pequeños empresarios, hay bastantes. Entonces, es una carrera muy interesante. Y No todos los ingenieros de Deltron son capos en sistemas, capos en ingeniería industrial. No, son ingenieros que tuvieron la oportunidad de hacer y son perseverantes y les gusta la ingeniería industrial. Y lo logran. ¿No? Como dije, en, estamos en diferentes campos. Yo soy ingeniero industrial, tengo una especialidad en la Universidad de los Andes en finanzas, tengo una licenciatura en educación, tengo una maestría en exam, tengo un doctorado en ciencias de la comunicación, eh, ciencias de la educación ¿no? y tengo una especialización en comercio exterior como agente de adultos. Tengo. ¿Y por qué? Porque en el largo de mi vida, que sea un poco, he vivido bastante, eh, me he desarrollado en diferentes temas que me gustan. Y va a pasar con, con ustedes también algo parecido. ¿Por qué? Porque es lo bonito de la carrera, la variedad. Y en la variedad tú vas a encontrar lo que te gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque si analizas los procesos en las organizaciones empresariales y las empresas son variadas, entonces vas a encontrar una infinidad. Siempre practica. En el sexto séptimo ciclo ya debes estar practicando. Yo he practicado en Frenosa, en Fundición Callao, Donofrio, eh, otra empresa más, en Centro Min. He practicado. entonces me he dado cuenta que es lo que se hacía. ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta. Desde chico he estado metido en empresa, he estado viendo, viendo. Entonces eso te debe de apertura. Y si no has estado en una empresa, ya tienes que comenzar a estar en empresa. Por eso la primera tarea que les pido es si no has tenido oportunidad, porque no todos tienen oportunidad, busca, conversa, júntate con un grupo, por eso he hecho hablar a varios de ustedes. Júntate con un grupo, mira qué es, entérate, mira cómo se hace, y vamos a hacer el trabajo, consiste en eso. Sobre el tema, por ejemplo, calzado, vas a ver eh, marca de calzado, modelo calzado, cómo se produce un calzado, cuáles son las partes, ¿no? Tienes que ir avanzando esa parte, que yo te voy a ir guiando durante la sesión. ¿Eh? un elemento que vamos a usar de apoyo son, realmente son varios yo, me gusta el, aparte de todo lo que soy me gusta, soy, me gusta los software yo soy un, manejo software un montón ¿y por qué? porque me gusta ¿no? entonces eh, normalmente uso yo para los que han seguido mi curso del taller han visto que le han entrado en el blog LiveBinder podía haber usado también varias otras cosas, pero para que no se intoxique le di dos. nada ¿no? Y dentro de esos blogs les he mostrado varios blogs. ¿no? Ahora hemos creado un blog. A ver, señorita Giselle, entre al blog del enlace que les he dado. ¿Este eh, eh, profesor? Así ah, es, señorita, gracias. Este blog, por ejemplo, se ha creado, se llama... Introducción al ingeniería industrial .com. Y ahí pueden ver una serie de artículos. Entonces, para el próximo jueves vamos a elegir, ¿está bien? Va a haber tres delegados. El delegado titular, el delegado cerrucho y el delegado fantasma. El delegado titular es el que lo van a elegir ustedes por votación. Si no viene ese día el delegado, automáticamente aparece el delegado Sarrucho. ¿Sí? Y si no viene el delegado titular y no está el delegado Sarrucho, aparece el delegado fantasma. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que venir con una idea de quién puede ser su delegado o delegada. ¿Sí? Entonces, ¿Por qué? Porque yo tengo que informar, que es parte de nuestra forma de trabajar, al coordinador de la carrera, tengo que informar quién es el delegado oficial del curso. ¿Cuál es la labor del delegado? Es parte de la ingeniería. Lo que estoy haciendo es, es organizarnos. ¿Cómo vamos a trabajar? Si tú no te organizas, esto es un pandemonio, ¿no? Entonces, estamos aplicando la profesión a nuestra forma de trabajar. Esa es ingeniería, es organizarte, ¿no? Entonces, el delegado se va a encargar de apoyar al profesor, ¿no? Como han visto la señorita... Eh, ustedes son industriales, fue la señorita eh, Isabel, me acuerdo su apellido, Yarlequé. Era, era la función de delegada, ¿no? Esa sección. Entonces, ¿qué hicimos? Y decía que ahora comenzamos, eh, complementar algunas cositas, que hemos dejado de tarea, ¿no? ah, el ingeniero ha dejado esto, ¿no? ¿Está bien? Eso es la labor de la, ayudar en forma directa e indirecta al profesor y a los alumnos, porque le dará la información que hemos quedado de la sesión, ¿Está bien? Esa es la función del delegado o delegada, ¿no? entonces eh, ese es algo que es parte de, de la organización. ¿Qué más vamos a ver? en la próxima clase es, ya propiamente tienen que formar grupos. El grupo, hasta la segunda o tercera semana, es posible que se retiren y se pasen a otro grupo, ¿no? O sea, es un grupo así medio amorfo. Pasado dos, tres semanas, ya se define el grupo final. Si de repente desde el inicio lo definen, mejor, pues, ¿no? Pero no significa que te comprometas ya y todos son aliancistas, tú eres el único crema. Entonces, yo me retiro porque estoy relacionado, estoy rodeado de aliancistas. Buscas otro grupo. El, lo peor que puedes hacer es trabajar solo. ¿Por qué? Acuérdense una de las competencias que es aprender a trabajar en equipo. Miren el sílabo. Aprender a trabajar en equipo. Porque es una práctica que tienes que ir, por más que no te guste, que yo soy aliancista, quiero trabajar solo, no es así. En una organización, donde vas a ir, y la razón de ser de nosotros es trabajar en organizaciones, es trabajar en equipo. Desde el inicio tienes, a través de tareas, trabajo, trabajar en equipo. No puedes decir que quiero trabajar solo. Entonces, es ahí, señorita. ¿Me escucha, Giselle? Eh, ver, sí, otra, profesor. Otra, otra, otro link. Eh, ¿Cuál? A ver, pon ahí. Trello. Eh, Trello. Sí, doble L. Ya está. Trello. Aplite Trello. Ahí. Tienen que sacar su cuenta como grupo en Trello. Entonces... Ahorita, de repente, entra tres lo saca a tu cuenta para que veas. ¿Para qué sirve este aplicativo? Para trabajar en grupo. Trabajar en grupo. Es un software gratis. Bueno, es, tiene parte pagada, pero lo que vamos a hacer es la parte gratuita. Y lo puedes configurar en forma, color, diseño a tu trabajo que vas a hacer durante todo el ciclo. Vamos a usar el blog. Vamos a usar Trello y vamos a usar Univirtual. ¿Está bien? A ver, señorita, entre a Univirtual. Uh, ¿Con mi correo acá? Uy, uy, ya, bueno, yo... Deje de compartir porque ya vamos a acabar. Ya son las 12. Vamos a hacer un resumen. Gracias. Deje de compartir, Sijita. Gracias por el apoyo. Ya son las 12. Se nos ha pasado rápido el tiempo. Resumen. Eh, Gracias. Resumo. Por favor, jóvenes, lo que hemos hecho es un repaso a la importancia de la Ingeniería Industrial. Les he contado un poco de mi historia. No debería haber contado, pero como dije, Daniel Morillo, que es el más antiguo de este curso, yo y el profesor Valle, hemos dicho que tenemos que hablar un poco de nuestra experiencia, dado que queremos mostrar la importancia que tiene la Ingeniería en sus diferentes etapas. Entonces, un poco he contado mi historia, eh, he demostrado que sí. mi ingeniero es versátil. Eh, y yo cuando me fui a, a Bogotá, en mi primera salida del país, eh, me fui enviado por un banco, esta corporación, y la corporación eh, me escogió a mí y me envió. Igual, to todos los países de Latinoamérica enviaban entonces toda la, la cartera de inversiones iba a uno yo fui por, por parte de, de esta corporación entonces el primer día de clase dije ya yo voy a compararme cómo estoy en preparación con los brasileños chilenos colombianos eh, todo el latinoamericano quería saber cómo estaba mi, mi preparación. Y me di cuenta que la UNI me había preparado bien. Esa fue mi conclusión. O sea, que la profesión que tenía era buena. Y la preparación que tenía también era buena. Entonces, eso es lo que les podría comentar. Hemos dado el sílabus, hemos dado el, el material de, de la primera sesión. Hay unas preguntas al final del material que vamos a tratar de responder en la sesión del jueves. Venga más temprano. El link es el que les he dado. De todas maneras, se les va a enviar eh, el link a través de Google Classroom, a través de su correo de la UNI. Eh, tienen que tener su grupo, ese grupo formado mínimo de cuatro, si hay un gordito pues ya será de tres, ¿no? pero mínimo de cuatro, entonces en función a ese grupo presentan una terna de uno o dos temas que van a desarrollar y se elige uno de ellos, en función de qué temas, eso lo dirigirán ustedes. Pero yo la próxima jueves les voy a prestar un ejemplo de un tema completo que se ha desarrollado el ciclo pasado con el profesor Daniel Moría Entonces, para poder ustedes participar el próximo jueves, tienen que definir su grupo. Tienen que tener información de UNIVIRTUAL y sobre todo jóvenes, busquen entre sus familiares, amigos, personas que les puedan dar apoyo en, para poder participar en su grupo bien. bien. Ha sido un gusto tenerlos, el día de hoy ya todos han asistido, y si tienen preguntas, por favor, eh, vamos a canalizarlo a través del delegado o delegada, que vamos a elegir el próximo jueves. Va a haber tres delegados, delegado titular, delegado Sarucho y Delegado Fantasma. ¿También? Traten de tener sus candidatos para los delegados. Ha sido un gusto tenerlos y ya nos estamos viendo que tengan un bonito día y somos cremas. Profesor. Profesor, ¿Sí? ¿Sí? ¿No? pregunta. Sí, sí, Willy, adelante. Profesor, una consulta. El presente, sí, sí. el presente trabajo que está mencionando de los grupos se va a presentar en la... Pro próxima semana o en el lapso de esta semana? A partir del jueves para adelante. Ahí relación. Profesor, sí. Este... sí, sí, a... sí yo sé. Adelante. Eh, disculpe, eh, pa para el jueves solo le presentamos, o sea, vamos a armar un grupo y después le presentamos el tema y eso no va a haber nada. Sí. Entonces... Es, eso, eso es un avance provisional, porque de repente está rodeado de aliancistas, ¿no? O de repente tú eres el único aliancista y los demás son cremas. Y te sacan, ya pues, ¿no? De ah, ok. De repente una o dos semanas vamos a mantener el grupo y puede haber cambios si no necesitan. Y a partir de la segunda o tercera semana ya debe ser fijo. ¿Está bien? Ah, ok, profesor, gracias. Listo. ¿Otra pregunta, jóvenes? Profesor, sí, disculpe, señorita. el tema que debemos tratar es sobre una empresa productiva o, o productiva, cualquiera. Productiva. Está productiva bien. de preferencia, manufactura o de producción industrial, ¿no? Está bien, gracias. Metal mecánica, pero no de servicios, no. Que podemos más adelante tocar, sí. Pero por ahora tiene que ser algo que sea manual, industrial, carpintería, metal mecánica, minería, laboratorio, ¿no? Algo que, que, que entre insumos se procesa y sale producto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, ha sido un gusto, que tengan un bonito día, pues, y suerte, y que les vaya bien este ciclo, y como cremas, positivo y, y proactivos. Y cuídense, sobre todo, jóvenes, cuídense, porque el problema de la pandemia está un poquito fuerte, y la única forma es evitar contagiar a nuestros familiares. ¿Está bien? Y para eso hay que cuidarnos. Bonito día, y ya nos vemos el jueves. Gracias.